Bueno, eh, eso. Eh, buenos días, Abunón, feliz viernes, eh, bienvenidos, bienvenidas. Eh, eh, un breve eh, contexto de por qué organizamos esta jornada. No sin antes daros las gracias a todos y a todas por, por acudir hoy aquí al nuevo programa de foros permanentes de encuentro. Eh, veo que actualmente estamos conectados 20 ti a un espectador. Teníamos una inscripción de alrededor de 80 personas. Entonces, bueno, como suele ser habitual en este tipo de, de foros, de este tipo de webinarios, se irán conectando paulatinamente y para las personas que no pueden, eh, por cuestión de agenda, eh, que sepáis que queda grabado este webinario, este foro permanente de encuentro y que posteriormente a la finalización lo subiremos en la página web de la delegación de Bruselas y podréis consultarlo o compartirlo con otras eh, pues entidades del sector audiovisual o de la, de la industria audiovisual que consideréis relevante. Bueno, desde Acción Exterior, desde la Dirección General de Acción Exterior, eh, organizamos este evento a través de la Delegación de Bruselas eh, en el marco de los foros permanentes de encuentro. Estos eh, webinarios que se van repitiendo cada 15 días aproximadamente o cada, o cada mes, en el que lo que hacemos es intentar bajar o traducir la información que se produce en Europa a Navarra para que podáis eh, utilizarla en vuestro beneficio y, y podáis eh, sacar el máximo provecho a la misma. Eh, estos foros forman parte de la Dirección General eh, dentro de lo que es el Plan de Acción Exterior, un plan que contempló los años 21-24, que ya aprobamos el año pasado y que se elaboró con muchísima participación y por lo tanto estamos muy contentos de, del mismo y que una de las acciones, el Eje 1, Navarra en Europa, pretende precisamente eh, posicionar o, o continuar el trabajo que se viene realizando de Navarra, eh, pues a través de la delegación de Bruselas, a través de la Oficina de Proyectos Europeos o formando parte de redes internacionales específicamente europeas, pues porque se comparte información y porque entendemos que eh, participar de las mismas es positivo para Navarra. Esta hoja de ruta del Plan de Acción Exterior eh, contempla tres ejes, Navarra en Europa, Navarra transfronteriza y Navarra en el mundo, y en la parte de Navarra en Europa los webinarios que realizamos no lo hacemos de manera eh, aleatoria o no lo hacemos eh, en temáticas que son ajenas a la población, lo hacemos con cierto sentido y con cierta coordinación y precisamente lo que hacemos es alinearla con la política de S4, con la estrategia de especialización inteligente y ahora, sostenible, que sabéis que también contamos con la misma desde, desde el año pasado, eh, una revisión de la S3. Eh, fue un requisito de la comisión, o bueno, la comisión eh, alentaba a las diferentes regiones a que hiciesen ese cambio de S3, de estrategia de espacial inteligente, a S4, incluyendo la sostenibilidad. Y aquí en Navarra eh, eh, la realizamos en un trabajo que coordina técnicamente SODENA, la Sociedad de Desarrollo de Navarra. Y, y fijamos, varios de, de esa revisión eh, de las estrategias de especialización inteligente, una de ellas continúa siendo la industria audiovisual. Es por ello por lo que eh, este tipo de información, este webinar se marca dentro de S.A.S. 4, dentro de ese sector estratégico, eh, como es la industria audiovisual. Y que, bueno, hoy vais a tener eh, oportunidad de conocer, por una parte, eh, qué es lo que tenemos en Europa, qué programas eh, existen en Europa eh, para financiar eh, la industria audiovisual, en este caso concreto vamos a hablar de media, pero que sepáis que, que hay otro abanico, que hay otros posibles diferentes programas que también pueden financiarlo, y para ello contaremos con Giorgio Guazzugli, quien nos eh, explicará por parte de la Comisión Europea eh, pues, en qué consiste Europa creativa, así en términos generales, y luego dará paso a Peter Andermann, que es el representante eh, responsable de la Oficina Media en España. Eh, Peter eh, es conocedor de nuestra tierra, ya ha, ha estado en varias ocasiones en Conecta Fiction eh, hace, creo que un año fue, o sí, alrededor de un año, o en el octubre pasado. También recientemente estuvo en Pamplona. Eh, nos, tuvimos la ocasión de reunirnos aquí en Acción Exterior. También estuvo en Sodena para explicar diferentes detalles de la mano de Klafna, eh, que colaboran y que trabajan muy colaborativamente. Y Peter nos explicará cuál es el papel de Oficina Media en España, qué es lo que hacen, cómo pueden ayudar a eh, pues aquellas empresas o asociaciones o entidades que quieran beneficiarse del programa Media o, o bueno, las diferentes convocatorias que hay. Y también te agradezco, Peter, que estés hoy aquí con nosotros. Eh, posteriormente tendremos ocasión de conocer... ¿Cuál es el apoyo que brindamos desde el Gobierno de Navarra? ¿Qué es lo que hacemos para fomentar la industria audiovisual? Eh, de la mano de Ana Herrera, eh, que nos contextualizará el programa Genera Cinema y, y, bueno, y otros apoyos o líneas de ayudas que desde la Dirección General de Cultura Institución Príncipe de Viana eh, como gobierno tenemos para la industria audiovisual y podéis conocer también en las empresas que os encontréis aquí o los espectadores esas líneas de ayudas y eh, para finalizar contaremos con la sociedad Pú pública NICDO, en, eh, en, en la mano en la figura eh, de Paula en la mano Comisión eh, Paula noya eh, y también eh, contaremos con arturo cisneros con plasma con el de audiovisual de navarra y final, eh, para finalizar tendremos un, un periodo de bueno una clausura un periodo de preguntas de debate para aquellas personas que, que si tenéis alguna inquietud o consideréis que que podéis hacer alguna intervención, alguna interpelación, pues eh, que podéis expresar libremente. Levantéis la mano, escribís en el chat y os cederemos la palabra. Eh, agradecer a las personas asistentes que estáis hoy aquí. Agradecer a los ponentes, a las personas ponentes, eh, a Giorgio, Peter, Paula, Ana y Arturo. Muchísimas gracias por colaborar y por estar presentes hoy aquí en foros permanentes de encuentro. Y eh, no me extiendo mucho más, eh, voy a ceder la palabra a Giorgio. Como hemos comentado, eh, va a hacer su intervención en inglés y por lo tanto, en la herramienta de Zoom tenéis eh, abajo a la derecha un simbolito de la bola del mundo, interpretación, y podréis cambiar el canal para poder escuchar. Las presentaciones, como todos los eventos que organizamos, se compartirán. El vídeo quedará grabado y también os lo facilitaremos. Y simplemente agradeceros otra vez y, y bueno, animaros a que seáis activos porque lo que queremos es que haya más Navarra en Europa y más Europa en Navarra y consigáis financiación y seáis activos en Europa y consigáis eh, desarrollar la industria audiovisual, que es lo que queremos todos y todas que estamos hoy aquí. Es que ricasco, gracias. Giorgio, whenever, the floor is yours. Giorgio, tienes la palabra. Adelante. Ah, muchas gracias por la invitación. y, y eh, Enhorabuena a la delegación del gobierno de Navarra eh, ante la UE por organizar este encuentro sobre el programa Europa Creativa. Mi español es muy básico, eh, por lo que mi discurso será en inglés, con el apoyo de algunas diapositivas. Entonces, ahora cambiaré y hablaré en inglés. Muy bien, dice Giorgio, como sabrán ustedes seguramente el programa Europa Creativa se renovó el año pasado, hay un programa de nueva generación para el periodo 2021 al 2027, este programa ha entrado ya en vigor, entró en vigor en mayo del año pasado y la Unión Europea inmediatamente tras su entrada en vigor, lanzó las acciones que apoya Creative Europe, Europa Creativa. ¿Qué es Creative Europe? Es el programa de la Unión Europea para apoyar los sectores culturales y creativos, y esto incluye, por supuesto, el sector del audiovisual. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, esencialmente tenemos dos objetivos principales. Por una parte, salvaguardar, desarrollar y promover el patrimonio y la diversidad lingüística y culturales europeas por toda Europa y fuera de Europa. Por otra parte, como objetivo principal también, se trata de aumentar la competitividad y el potencial económico de los sectores cultural y creativo, incluyendo el sector audiovisual, por supuesto. El programa se estructura en torno a tres hilos conductores. El hilo de la cultura, que proporciona apoyo mediante el desarrollo de una serie de sectores culturales y creativos, por ejemplo, las artes creativas, artes escénicas, música, arquitectura, patrimonio cultural, moda, diseño, etcétera. La parte o el hilo de media o medios uh, apoya al sector audiovisual y se focaliza sobre todo en promover la cooperación a lo largo de toda la cadena de valor y a nivel de la Unión Europea y promueve y facilita la distribución de las obras audiovisuales europeas. También apoya el compromiso de, y el desarrollo de audiencias de todo tipo, sobre todo de las más jóvenes, tanto por toda Europa como fuera de nuestras fronteras europeas. Esta, este hilo de media ha sido reforzado mediante el nuevo programa, sobre todo focalizándolos en una cooperación aumentada a nivel europeo. Lo que se aplica notablemente mediante el apoyo a las coproducciones, producciones conjuntas, por tanto, eh, redes estructuradas, eh, partenariados, etc. ¿Para qué? Pues para escalar, para tirar hacia arriba las empresas audiovisuales. Y para aumentar, por tanto, la competitividad de la industria cultural audiovisual europea a nivel tanto europeo como mundial. El programa Está aplicado, implementado por parte de la Comisión Europea y sobre todo por dos direcciones generales de la Unión Europea, la de Educación y Cultura, que es responsable de la parte cultura, del Hilo Cultura, y también el Directorado General de Contenidos y Tecnología, DigiConnect, como se conoce, responsable por el hilo de media, y también me olvidé de ponerlo ahí cuando estaba eh, apuntándolo. También hay un sector eh, cross-sectoral, como se suele decir también en español, es decir, intersectorial, que intenta promover las interacciones con otros sectores y tanto eh, la DGEAC como la DG Connect comparten responsabilidades en torno a este hilo y en la aplicación e implementación general en el monitoreo y en la programación del programa Creative Europe, redundancia. También hay una agencia ejecutiva de la Comisión Europea, es decir, la agencia ejecutiva para la educación, eh, el arte y la conectividad, perdón, el arte y la cultura, que implementa, que aplica esas, esas propuestas, que hace esas, eh, esos llamados a propuestas, que selecciona, analiza, evalúa los proyectos y también proporciona ayudas o subvenciones a beneficiarios, beneficiarias y que gestiona junto con esas entidades o personas beneficiarias los aspectos contractuales o financieros de esas ayudas. Además de estos eh, de esta agencia y de estas DGs, se han establecido oficinas de Creative Europe en cada uno de los países participantes en la red Creative Europe. Me referiré, me referiré a estas oficinas al final de mi intervención. Siguiente, por favor, gracias. Aquí tenemos el presupuesto en la previa generación, en el programa de generación previa se reconoció a Creative Europe como un programa de mucho éxito. Éxito para todo el mundo, para todas las empresas, entidades, e instituciones implicadas y comprometidas. Por lo tanto, las y los legisladores europeos decidieron, basados en una propuesta de la Comisión también, aumentar significativamente el presupuesto de Creative Europe para esta nueva generación del año 21 al 27. El presupuesto ahora cuenta con más de 2.400 millones de euros para este periodo de siete años. ¿Ven ustedes que el perfil presupuestario es un tanto singular? Lo ¿No ven aquí en el gráfico. ¿Ven ustedes que el número de 2022 no es correcto? al 100%. El presupuesto para este año es de 395 millones de euros, es decir, eh, mis disculpas por este pequeño error contable, pero el gráfico eh, un poco se explica a sí mismo, eh, permanece similar. ¿Por qué? Pues porque vemos que en el año 2022 Creative Europe tendrá un aumento muy significativo de presupuesto comparado con el año anterior. El año 2022, de hecho, será el año con el mayor presupuesto. No voy a entrar aquí en dinámicas presupuestarias, aquí, por supuesto, pero sí quería mencionar que las cifras del año 23, 24, 25, 26 y 27 podrán aumentarse gracias a apoyos suplementarios anuales. En todo caso, quería colocarles esto aquí para que sepan ustedes que se ha aumentado a propósito significativamente el presupuesto para el año 2022 para que el programa pueda ayudar a las organizaciones culturales y creativas en este momento desafiante de recuperación de la crisis del COVID-19. Y volveré a esta cuestión también más adelante. Muy bien. El hilo media del programa se lleva al menos el 58% del presupuesto de Creative Europe, es decir, en torno a 1.300 millones con M de euros para estos siete años. En el año 2022 se han destinado 226 millones a la parte de media. Es un aumento de un 30% con respecto al año previo, 2021. La mayoría de, estos, de este presupuesto se eh, gastará, se destinará a programas abiertos a entidades por toda, la, por toda Europa, por todos los países europeos participantes. El programa Creative Europe es una herramienta para conseguir otros objetivos de agenda más amplios, más generales. Es... Se trata de apoyar a los sectores culturales y creativos, sobre todo el, el sector audiovisual, en Europa. Y en ese sentido, el programa está, digamos, anclado. Es un instrumento que también persigue los objetivos de la directiva de audiovisuales. Es decir, ofrecer mayores oportunidades para la promoción de obras europeas. hacer que las, eh, estas obras estén más disponibles por toda Europa, contribuir también al eh, Plan de Acción Audiovisual y de Medios lanzado en diciembre del año 2020, un plan que incluye acciones para apoyar la recuperación y transformación del sector audiovisual y de medios de comunicación, a la vez que proporciona un marco de políticas a nivel europeo para asegurar que hay una focalización, una coherencia y una complementariedad de las medidas y las iniciativas llevadas a cabo a nivel tanto regional como a nivel europeo. Además, este hilo esta línea es muy relevante, muy relevante para ámbitos de políticas que están muy alto en las prioridades de la Unión Europea. Por ejemplo, las prioridades transversales eh, siguientes, la contribución de la, del sector audiovisual a la transición verde, por ejemplo, la inclusión y la diversidad, y también se focalizará en el apoyo a los objetivos del mercado único digital. Son todos objetivos transversales, como ven. Y en ese sentido, van a intentar eh, colmar los desafíos que ha de enfrentar el ámbito audiovisual, sobre todo en la transición digital. Tra transición verde, transformación digital, son prioridades cruciales y transversales para la creación eh, perdón para la aplicación del eh, hilo media de Creative Europe pero no solo para este hilo también para nosotros las acciones de la línea de medios intentan contribuir y enfrentar diferentes desafíos del sector audiovisual en primer lugar ya me he referido a él la cuestión del COVID-19. Por supuesto, los datos nos muestran que, por desgracia, entre los ecosistemas más golpeados por la crisis del COVID-19 están las artes, eh, el mundo del entretenimiento, del audiovisual. No necesito decírselo a ustedes, ¿verdad? En ese sentido, como comisión consideramos que una gran prioridad es implementar acciones que ayuden la resiliencia y la recuperación de los actores del audiovisual tras la situación del COVID. Otro desafío detectado también es la la competencia aumentada entre eh, competidores globales como motores de búsqueda, plataformas digitales, etcétera, que nos ha de llevar a sacar nuevos modelos de negocio que constituyen un potencial de crecimiento. Es decir, sacar ventaja de las tecnologías digitales para ser más competitivas y competitivos en el mercado digital. Y esto me lleva a la cuestión de la transición digital. Por supuesto que esta transición digital, que ha sido acelerada por la situación del COVID, se presentan amenazas para la industria audiovisual, pero también oportunidades. El Cambio digital ha tenido un impacto masivo en la manera en que se crean, se gestionan, se circulan las obras audiovisuales y artísticas. La digitalización de alguna manera ha facilitado esa distribución y circulación del de, eh, contenido digital y cultural, pero a la vez también ha intensificado la competencia de contenidos eh, interfronterizos y a nivel mundial. Por lo tanto, queremos apoyar y eh, acompañar esta transición digital. Otro aspecto está vinculado al hecho de que la industria audiovisual europea está reconocida a nivel internacional por sus calidades, pero no está, digamos, eh, tomando, aprovechando al 100% las ventajas del mercado único. Los, las películas de los Estados Unidos se exportan a una media de 100 países, mientras que los europeos se exportan a una media de 10 países. Representamos eh, porcentajes muy bajos en mercados eh, norteamericanos e internacionales. y Sin embargo, eh, el cine de Estados Unidos representa el 66% de la taquilla en Europa. Esperamos que este presupuesto y estas acciones sirvan para mejorar esa situación. El mercado para obras de arte creativas y culturales tiene un mayor potencial para el sector audiovisual. Por lo tanto, las acciones de la línea media que intentan reducir la fragmentación del mercado Serán cruciales. A la vez, intentamos también promover, y promover el mercado y mitigar algunos de los efectos de la concentración del mercado. Vemos que hay una tendencia donde hay un número muy limitado de actores globales que se llevan la mayor parte de las ventas. Y Creative Europe quiere intervenir para mitigar esta situación. Y en último lugar, pero no menos, eh, no menos importante, el programa también apoya un ecosistema de los medios plural y libre. Hemos visto que ha habido algunos cambios por los modelos de renta eh, cambiantes. Por tanto, hay una, un apoyo muy fuerte al sector de los medios de comunicación y de noticias. Siguiente, por favor. Sin entrar demasiado en los detalles, sí que me, me gustaría eh, hacerles saber que la línea media o el hilo media está estructurada o estructura sus prioridades en torno a a un cierto número de clústeres. El clúster de contenidos, por ejemplo, implementa los objetivos y acciones que incitan a la colaboración y a la innovación mediante la creación de obras audiovisuales de alta calidad. El clúster industrial intenta y, o de negocios, intenta promover, promover los negocios o la industria audiovisual. La escalabilidad también para posicionar nuestro sector audiovisual en línea con los competidores globales. El clúster de audiencia busca reforzar la accesibilidad de las obras audiovisuales europeas a audiencias potenciales de todas las edades, muy en especial las más jóvenes. Y en último lugar está el clúster de políticas. Son una serie de acciones que apoyan el desarrollo de políticas a nivel europeo. Aquí la comisión financia estudios actividades de concienciación y visibilización, informes para recabar evidencias sobre la situación del sector audiovisual en Europa. Siguiente, por favor. Y aquí veo, vemos una tabla. No voy a entrar en los detalles, pero sí, creo que mi colega Peter, que va a retomar cuando yo acabe, Creo que va a entrar más en profundidad en la descripción de las acciones apoyadas por la línea media. Es simplemente por informarles que esta línea media eh, tiene, en el año 2022, va a lanzar 15 eh, llamadas, 15, eh, digamos, licitaciones, peticiones... Ya ha habido algunas publicadas en el mes de febrero y las fechas límites para solicitar van de julio, a, perdón, de abril a principios de julio para este año, con algunas excepciones que van hasta septiembre. Esto es para que tengan constancia ustedes de que la comisión ha hecho los mejores esfuerzos posibles para llamar a propuestas para el año 2002, tan pronto como sea posible, para gradualmente volver a un ciclo normal de implementación y aplicación de estos llamados, de estas peticiones a propuestos. Como el programa comenzó con seis meses de retraso el año pasado, la entrada en vigor fue en mayo, como les decía, por eso la comisión está intentando volver gradualmente a un ciclo, digamos, normalizado de convocatorias. Mi última diapositiva intenta explicar que, que Creative Europe apoya también una red de oficinas Establecidas en cada uno de los países participantes, estas oficinas son los puntos de entrada, los puntos de acceso para quienes están interesados en Creative Europe, quienes desearían entrar en proyectos con nosotros y tener acceso a las oportunidades de financiación. Nuestras oficinas tienen el objetivo de proporcionar información y orientación o asesoramiento y también facilitar acompañamiento y fondos para llevar a cabo las actividades deseadas. Incluyo aquí también la página web donde nos pueden encontrar, pueden encontrar más sobre nuestras actividades. Sin más, les agradezco mucho su atención. Muy amables. Thank you, Thank you very much Muchísimas gracias, Giorgio. Muchísimas gracias por tu aportación. Your... Muchísimas gracias por estas explicaciones. Es siempre un placer poder escuchar a la Unión Europea, eh, ver cómo nos explica sus políticas y entender mejor cómo se van a desarrollar. Y resumo los mensajes principales. El primero es que el presupuesto ha sido aumentado y, por tanto, va a haber más oportunidades para las entidades y personas beneficiarias. En segundo lugar, que Creative Europe está intentando cumplir una de las seis grandes políticas de la Unión Europea, especialmente promover un estilo europeo de vida, es muy importante actualmente, sobre todo teniendo en cuenta eh, los derechos fundamentales, ya que Europa es el único marco en el mundo donde se apoya plenamente los derechos humanos y mediante el programa Creative Europe intentamos apoyar esas políticas. Como ha comentado Giorgio, es el responsable de la oficina media en España. La oficina eh, media de Europa Creativa es, eh, pues esas oficinas que os pueden ayudar a conocer las convocatorias más en concreto y como hemos comentado pues eh, es muy oportuno que esté hoy aquí con nosotros Peter, eh, al que me alegra mucho saludarle y darle eh, de nuevo la bienvenida. Adelante, Peter, cuando quieras. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias al gobierno de Navarra eh, por haberme citado para esta, este evento. Eh, voy a ser breve porque yo creo que Giorgio ha hecho una estupenda introducción a lo que es el programa Europa Creativa en general y también lo que sería el programa media en sus líneas más básicas. ¿no? Y me gustaría ir más a lo concreto con algunos mensajes además muy claros. Así que que controle la presentación, por favor, que avance un poquito. Podemos ir una más. Vale, pues lo único aquí recordar que el programa MEDIA eh, lleva ya más de 30 años en el mercado apoyando al sector con lo que son las medidas excepcionales para el desarrollo de las industrias audiovisuales, porque MEDIA es un acrónimo. no Y como ya ha dicho Giorgio, lo que se trata es de incrementar la colaboración internacional y en última instancia la competitividad de nuestras empresas y nuestros eh, profesionales en el sector europeo y también más allá de Europa. Por favor, siguiente diapositiva. Aquí nosotros entendemos eh, que el programa media tiene tres pilares realmente, más allá de solamente los fondos. Eh, el primer pilar para nosotros, quizás eh, el más básico, pero también el más importante, es la información. Nosotros queremos que las empresas y los profesionales tengan toda la información necesaria para operar con más seguridad, con una visión más acertada y coherente en un mercado que es muy complejo, muy cambiante eh, y entonces la información es un bien precioso que nosotros podemos a disposición a través de nuestras webs, a través de muchísimas organizaciones que están diseñadas para generar información y ponerla a disposición de una manera digerible y fácilmente eh, absorbible. En segundo lugar, eh, también estamos muy convencidos de la importancia de la formación continua para profesionales porque, como he dicho antes, el sector está lleno de cambios siempre eh, y hay que estar actualizado, no solamente hay que absorber el conocimiento de otros, sino también compartir su propio conocimiento con eh, otra gente de otros países, con el fin de, que, pues, de crear una red de contactos entre profesionales e empresas que tienen la misma ambición que consistiría en hacer operaciones más uh, grandes eh, en régimen de colaboración también con bueno pues uh, coproducciones por ejemplo hacer joint ventures hacer grupos de empresas etcétera para tener un mayor alcance entonces formación y networking para nosotros es como el, el siguiente el segundo eslabón antes de ir a lo que sería ya el fondo propiamente dicho de ayudas como ha dicho antes Giorgio, que tiene este año una dotación de 226 millones de euros. ¿Podemos seguir, por favor? Eh, podemos eh, resumir también el alcance del programa en estas cifras que podemos aquí apreciar. Eh, la formación, como he dicho, es muy importante y de hecho, pues, todos los años más de 2.400 profesionales europeos, mitad hombre, mitad mujer, según lo que dicen las estadísticas, están participando en algunos de nuestros talleres que cubren toda la cadena de valor de la industria, tanto en cine, televisión, animación, documental, videojuegos y también la realidad virtual y realidad aumentada. En desarrollo, nuestras ayudas pueden alcanzar a impulsar hacia el mercado más de 400 proyectos anuales y al mismo tiempo con las ayudas a la distribución de producciones independientes de cine europeas, podemos empujar con fondos para su promoción y también para su adquisición de unas 300 películas europeas. Estamos llevando mucha gente a nuestros festivales, que estamos soportando más de 70 festivales en toda Europa, y bueno, pues ahí se pasean más de 3 millones y medio de espectadores, espectadores todos los años para ver nuestro cine. Y last but not least, eh, en España y en otros 33 países hay más de mil salas de cine que tienen un enfoque especial en el cine europeo, que es el reflejo de nuestra diversidad cultural y de nuestros valores que también se han mencionado antes. Por favor, siguiente. Eh, aquí en España el impacto del programa media es muy bueno nosotros uh, incluso podemos apreciar en los últimos años un cierto crecimiento de los ingresos que genera el programa media en España de todos modos solamente para crear, distribuir y promover obras visuales europeas en España en los últimos años desde 2007 han caído más de 100 millones de euros que han ido a las empresas y a los creadores involucrados en programas y programas películas y documentales, etcétera, etcétera. Solamente en desarrollo se han beneficiado más de 250 obras audiovisuales por, con unas ayudas que acumulan ya casi 13 millones de euros solamente de fondos de desarrollo. Eh, siguiente, por favor. Como ha dicho antes, George aquí... Podéis ver eh, los tres eh, subprogramas, nosotros eh, en media, del otro lado cultura, y entre los dos, como un puente, la ramificación cross-sectoral, que es lo que pretende es aunar eh, los diferentes subsectores en diferentes eh, acciones dirigidas a lo que es nuestra meta siempre, que es la internacionalización y la profesionalización. Siguiente, por favor. Aquí, ya esto ya hemos visto, podemos pasar. Aquí podemos pasar también. Aquí también. Aquí también. Y prefiero quedarme aquí, ya eh, en lo que sería el desglose de las diferentes ayudas por clúster. En el clúster de contenido tenemos ayudas muy importantes, también desde un punto de vista de Navarra, creo, porque tenemos las ayudas al desarrollo de obras audiovisuales. Tenemos dos diferentes ayudas, una se llama European Co-Development, que es para proyectos sueltos que pueden ser documental, puede ser ficción, puede ser animación. Y siempre aquí como eh, digamos requisito obligatorio tenemos que tener ya desde el inicio un socio europeo para co-desarrollar conjuntamente este proyecto. Eh, en España pedimos normalmente al año, bueno, pues eh, ayudas al desarrollo de unos 100 proyectos que están englobados en las ayudas al European Co-Development, en de un solo proyecto, y luego en la otra, que es la de European Slate Development, donde las productoras deben de incluir en un solo paquete entre 3 y 5 proyectos que pueden ser una variedad de los diferentes géneros elegibles. España no puede pedir. European mini slate Development, que es una ayuda dirigida a países de menor capacidad productiva, pero podemos ser socio-minoritario en cualquiera de los proyectos que se presentan a través de estas ayudas de un país, por ejemplo, como Portugal, que tiene eh, sí, lo de, el derecho de presentar un mini-slate. También tenemos ayudas uh, para videojuegos. Eh, este año um, ha salido una convocatoria que está abierta actualmente, eh, que tiene una dotación de 6 millones de euros, que es casi el doble del último año en el que hubo una ayuda al videojuego por parte nuestra. Estamos esperando, por lo tanto, también que desde España hay una alta participación en esta línea y, si puede ser, también desde Navarra. Tenemos, por último, eh, una ayuda muy interesante, que es la única ayuda a la producción que tenemos, porque no tenemos ayudas a la producción de cine, pero sí para contenido de televisión. Es una ayuda muy bien dotada, como podéis ver, con 22 millones de euros. Y aquí también estamos trabajando para que las empresas españolas se presenten. Es una ayuda no solamente bien dotada, sino además que tiene un alto porcentaje de éxito en cuanto a los que se presentan a la ayuda y que después además la obtienen. Siguiente, por favor. Aquí el cluster de business, eh, ahí está en primer lugar todo nuestro esfuerzo para apoyar laboratorios eh, para talento, es decir, talento creativo, empresarial, artístico en general. Eh, estamos eh, apoyando muchísimas eh, acciones a todo lo, alto, lo ancho y largo de Europa, de talleres en duraciones muy variadas, algunos más cortos, otros más largas, pero es algo que os recomiendo muchísimo investigar. Eh, para todos vosotros hay un taller que os podría venir muy bien para aprender, para compartir nuestras experiencias y también para conocer a gente importante. Luego tenemos unas ayudas para mercados y redes. Por ejemplo, el Industry Club del Festival de San Sebastián cuenta con esta ayuda para pues, poder eh, organizar este mercado que también eh, nos ofrece un entorno de trabajo y también de networking. Tenemos ayudas a la distribución de cine, eh, tenemos, eh, hay una ayuda también a la venta internacional de cine y documental, y también, y aquí yo creo que también es interesante para Navarra en concreto, tenemos una ayuda para herramientas de innovación eh, y nuevos modelos de negocio. Y también tenemos otra ayuda, que es Media360, que sería... Una super ayuda que engloba varias acciones complementarias que pueden ser festival, mercado, taller, fondo de coproducción y quizás algo más que nos podríamos inventar. Vamos a ver en España si alguien se atreve a imaginar la propuesta que sea apta para este tipo de paquete de ayudas. El siguiente, por favor. Después el cluster de audiencia. Aquí tenemos... Otra ayuda a la distribución, que se llama Films on the Move, eh, que es para agrupaciones de distribuidores europeos para hacer una distribución coordinada de, diferentes, de una sola película. Perdón. Y luego tenemos eh, ayuda para festivales de cine y también para redes de festivales de cine. Y también tenemos una ayuda para cinemas europeos, eh, European Cinemas. Hay una cadena que se llama Europa Cinemas, eh, que en España tiene unas 50 cines que tienen más de 250 pantallas, y lo que hacen es, eh, efectivamente, distribuir cine europeo en primer lugar. Es eh, una ayuda monobeneficiaria para esta red, que ha sido aumentada a vista de la pandemia también, que ha pasado de 10 millones al año a 15 millones al año a repartir entre todos los socios adheridos. Tenemos también una ayuda para video on demand. Todos, o algunos espero, seáis suscriptores de Filmin. Filmin es nuestra gran eh, operadora de video on demand en España y que tiene también esta ayuda para poder ser más competitiva. Siguiente, por favor. Bueno, aquí eh, simplemente resumir, otra vez el mantra del programa media eh, consiste en incrementar la coproducción, y la colaboración europea, también la circulación de obras europeas dentro y fuera de Europa. Los géneros elegibles para presentar a nuestras ayudas son los que figuran aquí. Y bueno, pues eh, lo que se busca normalmente en las propuestas es originalidad, eh, una fuerte temática, calidad de escritura, conceptos visuales atrayentes y también equipos técnicos y creativos y actorales que tengan un cierto caché. Siguiente, por favor. Las oficinas media en España somos cuatro. Debo decir que la más cercana a Navarra está en San Sebastián. Quizás nuestra compañera Inoa nos está escuchando. Si es el caso, la saludo desde aquí. Eh, nosotros, la oficina media España, tenemos quizás el territorio más grande, eh, porque no somos una, una oficina autonómica, como es el caso de... País Vasco, Cataluña y Andalucía, en todo caso la red de oficinas media, que somos una red eh, muy coordinada, estamos colaborando en muchas ocasiones y se puede considerar que, eh, bueno, somos, eh, estéis donde estáis. la puerta de entrada desde España a lo que es el programa media, que es una, como podéis ver, una iniciativa realmente compleja, pero también muy humana donde la gente debe de acercarse, buscar la conversación, buscar la reflexión conjunta, buscar el consejo, buscar los contactos y también eh, contarnos eh, cuáles son sus planes al futuro, incluso más allá de un solo proyecto, para que nosotros podamos siempre tenerlo en cuenta a la hora de gestionar nuestros recursos. Y creo que hasta aquí hemos llegado. Eh, me gustaría otra vez dar las gracias también a nuestros patronos de la Oficina Media España que aparecen aquí, el Instituto de Cine de España, EGETA y luego pues, las agencias de industrias culturales en Valencia, en Galicia y en las Islas Canarias. Muchísimas gracias y aquí estamos para lo que nos falta. Gracias, Peter. Eh, muchísimas gracias por la exposición tan clara. Y tan, eh, con tanta información y que seguro que las personas asistentes se han dado cuenta que muchas de las convocatorias que nos estabas explicando tienen un plazo de finalización en abril, mayo, junio. Y por lo tanto es muy oportuno que estemos ahora en marzo ¿no? eh, tratando este tema porque están a tiempo esas personas que nos están viendo de solicitar esa financiación eh, europea a través o con la ayuda de la oficina media o eh, con el eh, Gobierno de Navarra eh, les podemos derivar o podemos atenderles. Ahora voy a dar paso a, a Ana Herrera, Ana, la compañera de Cultura, que nos va eh, cultura estricto, Príncipe de Viana, que nos va a, a explicar cuáles son las ayudas al cine y al sector audiovisual por parte del Gobierno, y eh, que podéis acceder a las mismas en, eh, pues, contactando tanto con Ana como con sus compañeros, y cuando quieras, Ana, te cedo la palabra. Hola, buenos días a todos. Gracias por, por invitarnos a presentar eh, las líneas de ayudas que tiene el Gobierno de Navarra a través de Cultura eh, para, para el sector audiovisual y que son complementarias a las estatales y a las, y a las europeas. Estamos en el tercer nivel, ¿no? Eh, he querido Me centraré sobre todo en las convocatorias de ayudas digamos directas, las líneas de subvenciones que están agrupadas bajo la denominación Génera Cinema, pero eh, al final eh, haré una mención rápida también a la deducción fiscal por inversiones en películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, porque es un complemento a las ayudas, no deja de ser una, pues una línea de ayudas indirecta a través de, de la deducción fiscal del impuesto de, de sociedades, ¿no? gracias a que nosotros tenemos eh, esa posibilidad de regular nuestra, nuestras propias eh, normas fiscales. Eh, damos paso a la siguiente diapositiva, por favor, sin más eh, una presentación general eh, con una imagen muy, muy autóctona, Al, damos paso a la siguiente la siguiente es ya la primera de las cinco convocatorias de ayuda general cinema que está centrada en la fase de desarrollo, en la fase de desarrollo de proyectos, todas aquellas operaciones anteriores a la fase de producción propiamente dicha, que como sabéis, pues tiene que ver con la adquisición de derechos de autoría o el desarrollo del guión, las labores propias de localizaciones, de casting todos los trabajos destinados a configurar el plan de financiación y el plan de producción, el, el, a elaborar esos materiales promocionales tan básicos e importantes para luego acceder a foros para defender eh, los proyectos, así como los trabajos relacionados con los aspectos tecnológicos que sean necesarios para, para la fase de desarrollo. Eh, tenemos en 2022, la convocatoria está aún por salir, se publicará seguramente en abril y tenemos intención de resolverla para el mes de junio-julio. Va a salir con una dotación presupuestaria de 150.000 euros. Es una ayuda plurianual que cubre hasta desde los gastos desde el 1 de enero del 22 hasta, hasta finales del 23 y tiene como en años anteriores Dos modalidades, una para proyectos de animación que tiene una dotación de 100.000 euros y otra para proyectos de ficción y documental. Eh, son, se pueden presentar proyectos de largometrajes y de series. Eh, el tema de las series es eh, algo que incorporamos el año pasado y que mantenemos este año también. Por lo tanto, son proyectos que tienen que, que tener eh, 60 minutos mínimo en proyectos individuales y 20 minutos mínimos en el caso de serie. ¿No? Están destinadas a productoras independientes, incluidas a IES, por supuesto, que estén establecidas en España y también que estén inscritas en el registro de empresas de, del ICA. La ayuda máxima eh, puede alcanzar el 60% del importe del presupuesto eh, que se presenta, eh, con los límites de 20.000 euros en el caso de los proyectos de ficción o documental y de 40.000 en los proyectos de animación. Eh, los requisitos, bueno, pues como las eh, ayudas a desarrollo eh, en general, no pueden haber iniciado el rodaje este año. Tienen que presentar ya en el momento de la solicitud una financiación garantizada mínima del 15% del presupuesto total. En el caso de, eh, de las coproducciones, el, la, la entidad, la empresa solicitante, ya tiene que tener un mínimo del 20% de, de la producción. Y tanto en desarrollo como en la siguiente que comentaremos, la de producción, se, eh, el solicitante tiene que cumplir dos de las tres situaciones siguientes. O bien que la dirección del proyecto esté a cargo de una persona natural de Navarra o empadronada en esta comunidad eh, desde el 1 de enero de este año, en este caso. Eh, o bien la productora es una productora que tiene domicilio fiscal en Navarra durante todo el proceso del proyecto. O bien eh, el proyecto va a gastar un mínimo del 40%. En Navarra. Existe una cláusula de excepcionalidad para aquellas que solo cumplan una de esas tres en vez de dos y entonces en ese caso la comisión analizará eh, si el proyecto tiene que ver con Navarra o tiene un impacto especial en Navarra y, y, y pueden acceder. Eh, la siguiente, por favor. La ayuda a producción. Seguimos en la cadena lógica de desarrollo, producción, luego pro, promoción. Eh, en 2022 la previsión es que haya una dotación presupuestaria, la que habéis ahí, de 840.965 euros. También eh, publicaremos la convocatoria en abril y, y se resolverá en junio-julio. Y la novedad de este año, la novedad principal es que es una convocatoria plurianual a tres años. Hemos alargado el, pues el, el periodo de, de vigencia de la convocatoria de ayudas porque... Eh, veíamos que es lo lógico y lo que es más se adapta a la realidad ¿no? de, la, de la producción, especialmente de la producción de largometrajes. Eh, por lo tanto, veréis ahí que serán para ayudas eh, de, para proyectos que se realicen entre el 22 y el 24. Las modalidades son como el año pasado, eh, hay dos modalidades una modalidad grande para largos y otra para cortos y dentro de estas dos submodalidades en largometrajes hay una reserva para largometrajes con presupuestos superiores a 500.000 y otra para largometrajes de, de, de bajo presupuesto. Eh, y en cortometrajes también tenemos como dos canales separados para asegurarnos que lleguen a todo, tipo, a todo tipo de proyectos y tenemos un canal para proyectos de ficción y documental y otro para proyectos de animación. En el caso de sobrantes de cuantías de una modalidad eh, U otras, eh, hay un sistema que permite digamos que ese dinero sobrante de una modalidad pase a la otra y no, no se quede ninguna cuantía sin asignar. Las, los límites de, en, cuanto la, de las en cuanto a las subvenciones en otras cuantías las tenéis ahí, el 100.000 euros en el caso de largos de gran presupuesto, 60.000 de bajo presupuesto, 25.000 en, en cortometrajes de ficción o, o documental, 40.000 en, en animación. Estas ayudas, hay que decir, tiene que son o, lógicamente complementarias a las estatales. Eh, estamos en, pues en el nivel de administración autonómica y nuestra aspiración es, eh, es ser complementarios a las estatales. Por eso también intentamos ir alineados lo, en lo máximo posible con, con las convocatorias de, del ICA, del Ministerio de Cultura, en cuanto a los criterios de valoración, eh, en cuanto a los requisitos exigidos para que las productoras no tengan que hacer un doble trabajo o un esfuerzo. Eh, bueno, pues añadido diferente, muy, muy diferente al que hacen cuando presentan eh, su proyecto a, a las ayudas estatales. En este caso, el máximo, el máximo de la ayuda puede llegar al 50% de, del importe del presupuesto. Eh, los requisitos eh, que, sean, que estén en fase de proyecto, sobre todo que sean películas en fase de proyecto que aún no tengan la calificación de ICA, pedimos una financiación mínima garantizada del 20% eh, y como en el caso anterior, si hay, el solicitante forma parte de una coproducción tiene que tener el 20% y las situaciones, eh, los requisitos eh, para acceder eh, relacionados con Navarra son los mismos que en, que en desarrollo. La siguiente, por favor. Eh, la siguiente convocatoria genera cinema tiene que ver con la promoción eh, y sobre todo está centrada en ayudas para que el sector audiovisual navarro salga fuera a promocionar sus películas. Son un, como unas bolsas de ayuda que, que, que no pueden son hasta 3.000 euros, un máximo del 50% del presupuesto que presenten. Y bueno, entre los gastos que se cubren pues son los de alojamiento, viaje. A, a, al festival, feria o mercado en el que se vaya a presentar la película el pago de cuotas de inscripción o acreditación el pago de alquiler de plataformas o app, apps para ponerse en comunicación con agentes de venta gastos de comunicación, de materiales promocionales, etc. ¿no? Ese es el objetivo principal, ese es el de, el de la promoción externa de las películas que estén vinculadas a Navarra Pueden presentarse personas físicas o jurídicas, siempre que tengan como fin social, lógicamente, el desarrollo de actividades audiovisuales o cinematográficas. Y tenemos un, bueno, ya definidos en qué, en qué epígrafes del IAE tienen que estar inscritas. La siguiente, por favor. Exhibición. Eh, hoy, sí, eh, perdón, festivales. Es, festivales y exhibición son las dos que me quedan por comentar. La generación de festival está dedicada a la organización de festivales que se celebren en Navarra, eh, que se desarrollen. Este, no, esta ayuda no es plurianual, es anual, pero se tienen en consideración eh, las fechas desde el 1 de noviembre del año pasado, que es cuando se cerró la convocatoria del 21 hasta el 31 de octubre de este año. Hay, en, habrá en el 2022 una dotación total de 55.000 euros. Eh, la novedad respecto a otros años es que también se pueden presentar asociaciones, eh, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro que organicen festivales de cine, anteriormente solo podían ser personas físicas y empresas y ahora queremos tener esa visión global porque de hecho hay asociaciones que organizan festivales de cine, en este caso la ayuda máxima son 15.000 euros y se puede subvencionar hasta el 70% del importe del presupuesto aceptado, que quiere decir que, que incluya todos aquellos gastos que son considerados como subvencionables. Y finalmente, la siguiente diapositiva, por favor, la última es la, la de Genera Cinema Exhibición, eh, que es para, para salas de cine. Esa es una convocatoria que se inició nueva el año pasado, en el 21. Este año volvemos a sacarla con la novedad también de que va a estar abierta también a salas de titularidad pública. Hasta el año pasado eran solo salas privadas y este año también vamos a admitir salas eh, que están, que son de las que son titulares las entidades locales. Veréis, Veis ahí. Que hay dos modalidades, cada una con su cuantía, se puede llegar a un 70% del importe eh, del presupuesto aceptado. La finalidad de esta ayuda es asegurar la pervivencia de las salas sobre todo tras el impacto de, de la pandemia del COVID y ese cambio de los hábitos de consumo ¿no? que, que se ha multiplicado eh, en, en, en últimamente. Entonces lo que, estamos, eh, lo que vamos a promover es la diversificación en la programación de las salas, la búsqueda de nuevos públicos, la te, la te, que pongan la atención las salas, aparte de a programar cine de forma convencional a crear eventos singulares en los que haya bueno, pues algo atractivo para que la gente se desplace y, y se acostumbre a, a seguir yendo a las salas pues, a, a través de las fórmulas que las salas diseñen, ¿no? que, que sean innovadoras. Y siguiente diapositiva, por favor, ya en estos bueno, cuatro minutos que, que me quedan haré un repaso muy por encima de los incentivos fiscales. Sobre todo deteniéndome en, en las novedades de este año. ¿no? Como todos sabéis, desde 2015, Navarra tiene una deducción por inversiones en películas cinematográficas y otras obras audiovisuales. Es un crédito fiscal que está regulado a través de la ley foral del impuesto de sociedades en su artículo 65. Y la novedad principal en 2022 es que se ha hecho extensivo a cortometrajes. Es decir, ya no hay ningún límite de duración como había antes, que era solo para largometrajes y series. Cualquier eh, película o obra audiovisual eh, que tenga carácter cultural y que sea española, eh, promovida por una productora o en Navarra, puede eh, optar a esta deducción. Siguiente diapositiva, por favor. En esta, eh, sin más, es eh, por eh, que se vea que hay tres destinatarios posibles eh, de, de este incentivo. Por un lado, las productoras o coproductoras de producciones de las propias producciones de españolas de películas. Eh, para las que uh, hay un, un 35% de, la, de deducción general, pero hay un 40% si se cumple en el primer millón de la seducción, deducción, si se cumplen eh, unos casos determinados, como que la versión original sea en euskera, que sean películas realizadas por directoras o dirigidas por una persona que no haya realizado otras eh, anteriormente, o documentales o animación. Eh, otros posibles destinatarios son las, las productoras que hacen service para producciones eh, nacionales o internacionales. Estas están reguladas por otro artículo y tienen posibilidad de un 35% de deducción de los gastos realizados en territorio navarro. Y finalmente. Está la figura del contribuyente, de ese contribuyente navarro que no participa en la producción de la película, pero quieren eh, beneficiarse de la deducción siempre y cuando la productora que, que, que produce la película le ceda su crédito fiscal eh, de manera que pueda deducir hasta eh, la cantidad resultante de multiplicar por 1,25 el importe de la cantidad que aporten a la financiación de esa película. De esa película. Eh, Siempre y cuando también que se firme un contrato de financiación entre ese contribuyente y la productora. Esto, es, esto fue una novedad importante introducida en la ley foral en 2018 que, que hacía que no fuera obligatoria la figura de la AIE para aplicarse la deducción y bueno, que, que sea ahora el territorio común en, el año pasado también, también lo, lo pusieron y está bueno es una figura muy interesante esa del contrato de financiación. Eh, siguiente por favor. Eh, bueno, eh, ahora, eh, la siguiente siguientes se voy a pasar muy por encima. Aquí solo diré que desde este año 2022 hay un nuevo procedimiento de reconocimiento de la inversión eh, a cargo de la Dirección General de Cultura, es decir, todo aquel proyecto que quiera beneficiarse de la deducción fiscal y que esté en el epígrafe 65.1, es decir, la productora que realiza la inversión, eh, tiene que hacer un trámite eh, de solicitud de informe previo a Cultura para que Cultura mmm, diga si, si ese proyecto eh, es susceptible de aplicarse la deducción fiscal y además determine si, si va a aplicarse la deducción del 35 o del 40% y el, la segunda parte del procedimiento es la acreditación posterior, pasamos a la siguiente diapositiva eso, Aquí eh, están las dos fases, la 1, el informe previo que acabo de mencionar, y la fase 2 sería una vez realizada la inversión de la película, finalizada la película, antes de, de solicitar, antes de obtener el certificado de nacionalidad, pero en ese periodo de tiempo en que ya se ha solicitado al ICA, eh, Cultura también hará esa validación posterior de la deducción y determinará cuál es la base de la deducción. Y, ¿Y qué porcentaje se ha invertido en Navarra? Porque he olvidado decir al principio eh, que un requisito para aplicarse esta deducción fiscal es que al menos el 40% de la inversión se haya realizado en Navarra. Eh, también hay, bueno, hay un factor de corrección, si es algo menor del 40% se minora la deducción, no, no se elimina, pero el requisito general es que esas producciones eh, gasten un mínimo del 40% en Navarra. Y pasamos rápido por las siguientes para solamente para decir que la base de la deducción no es el coste contable de la producción de la película. Eh, son los gastos de producción y de promoción y publicidad pero con ciertas limitaciones y especialidades que vienen reguladas en una orden foral que se publicó en mayo del 21 por parte de Hacienda y la siguiente diapositiva, también decir que ahora ya está regulado desde, desde mayo del 21 qué se entiende por gasto en Navarro, que es algo que, que suscitaba bueno, pues, pues, eh, dudas de interpretación y ahora ya está regulado. Y nada más por mi parte. Muchas gracias a todos y a vuestra disposición para las dudas. Tenemos un mail genérico que es muy sencillo, que es cine.navarra.es y ahí nos podéis tener para cualquier duda, consulta o sugerencia. Muchas gracias. Muy bien. Eh, pues este que ricasco, Ana. Muchísimas gracias. Una exposición clara buena y, y llena de contenido positivo porque, como has comentado, las convocatorias eh, abrirán en abril, bueno, previsiblemente ¿no? o, o dentro de poco. Por lo tanto, ya hemos hecho un adelanto en marzo para que aquellos solicitantes puedan ir ya pensando, preparando, preguntando a Cultura, eh, poniéndose en contacto contigo o con, con el equipo. Eh, otro elemento que has comentado, que desde Navarra empezamos a ser innovadores y luego en el territorio estatal, fueron eh, copiando, bueno copiando, se inspiraron en, en algunos de los incentivos creados en Navarra y por lo tanto pues otra vez posicionamiento de, de territorio así que enhorabuena también y, y bueno eh, cualquier duda que tengan las personas asistentes eh, pues la van a poder realizar y estáis eh, dispuestos y queda clara que la apuesta de gobierno es decidida por, por el sector S4 industria audiovisual con disposición. Con Muchísimas gracias, Ana. Ahora me gustaría gracias. saludar y dar paso a Paula Nulla, responsable de Infraestructuras Culturales de NIC la Sociedad Pública, que, que a su vez eh, eh, coordina, o, o, o bueno, es eh, la responsable de la Navarra Film Commission. Eh, así que, Paula, eh, muchas gracias también por estar con nosotros, con nosotras, y cuando quieras, eh, adelante. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias por la invitación. Eh, me han avisado que vamos con un poquillo de retraso, así que con vuestro permiso trataré de ser ágil, eh, bueno, pues contextualizando un poco la labor eh, de NICDO en el área bueno, pues de la cultura y el deporte en concreto de, de cine, que es lo que nos ocupa hoy. Realizando NICDO en concreto porque bueno, no todo el mundo es consciente de que NICDO como sociedad pública pues al final eh, su misión es generar valor ¿no? eh, en todo lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo en los sectores de, de cultura, el deporte y el ocio siendo un activo para el gobierno de Navarra referente y también vertebrador ¿no? apoyando pues, a estos sectores. Y en concreto en el área de cine, audiovisual y creación digital, esta última desde, desde este año en la que luego me extenderé un poco, como sociedad pública que somos, adscritas al Departamento de Cultura y Deporte, pues gestionamos de manera eh, alineada y coordinada con el departamento parte de las políticas públicas audiovisuales que cada año bueno, pues se definen y se detallan en colaboración con, con el departamento y además muy en concreto con la sección de proyectos estratégicos y audiovisual que lidera pues, la ponente que me ha precedido, Ana Herrera, y con la que trabajamos de manera eh, muy coordinada para ir muy alineados. Es en este ámbito en el que residen en NICDO las figuras de la Navarra Film Commission, pero también otros activos del mundo audiovisual, como son el Festival de Referencia Internacional en Cine Documental, Punto de Vista, que por cierto se celebra la semana que viene, el 14 al 19, y al que aprovecho a todos los asistentes para que asistáis y participéis de, de este gran referente internacional que, que tenemos la suerte de tener aquí. También la Filmoteca de Navarra y acciones más encaminadas y más en, eh, enmarcadas en lo que es la creación digital que, en las que luego me detendré. Si nos centramos ahora un poco en la Navarra Film Commission, bueno pues como eh, sabéis, su objetivo es el de el apoyar eh, los rodajes en Navarra y que el número de rodajes eh, crezca. Eh, es una oficina creada por el Gobierno de Navarra en 2009 y cuya gestión pues, coordinada con el Gobierno se desarrolla desde, desde NICDO. Eh, y su objetivo es el de facilitar el trabajo pues, de todas las empresas y profesionales ¿no? que eh, se acercan a Navarre, que tienen interés y desean rodar en nuestra región. Ayudas que van desde la búsqueda de localizaciones, la gestión y el asesoramiento, asistencia a la logística de producción, siempre tratando de coordinar pues, a estas empresas y profesionales con las distintas instituciones y canalizarlos con los organismos de interés, tanto para la búsqueda y obtención de permisos para rodajes especiales que puedan necesitar. También ayuda en la promoción del territorio, en los mercados especializados, el contacto con distintos profesionales y ese acceso a la información sobre financiación de proyectos que, que Ana nos ha explicado, canalizándolos y poniéndoles en contacto pues, con las administraciones pertinentes y bueno, pues en el gran concreto con la nuestra y el departamento que, que Ana lidera. La Navarra Film Commission, para que os hagáis una idea, eh, pues venimos a debatir récords en el año 2021 eh, habiendo asesorado a más de 110 eh, rodajes ¿no? y duplicando eh, pues las cifras de años previos a la pandemia. Es precipitado hablar de números en 2022, pero desde luego la previsión es igual de positiva eh, e incluso bueno creo que estamos en disposición de decir que seremos capaces de superar este número de rodajes con el impacto económico positivo que tiene en, en nuestra región desde todos los puntos de vista, no generación de empleo, eh, movilización de economía y ayudar a que Navarra pues, sea, sea un referente. La Navarra Film eh, Commission, evidentemente, eh, pues tiene un trabajo muy concreto, pero una de sus vocaciones y de sus focos pues, es el de colaborar con todo el sector audiovisual. Eh, es importante remarcar que existe eh, un paraguas que nos eh, aglutina a todos, la Navarra Film Industry, eh, que hasta ahora pues, eh, pues ha liderado el clúster audiovisual de Navarra con el que, lógicamente, la Navarra Clean Commission y Nito trabajamos eh, desde que formamos parte de su junta hasta un trabajo coordinado a lo largo del tiempo, pero también forman parte de este paraguas eh, NAPAR, y, lógicamente, Gobierno de Navarra como, como gran impulsor de, de este paraguas que entendemos que debe ser el, la, la referencia ¿no? cuando se hable o cuando alguien quiera saber qué es lo que se moviliza en el sector audiovisual en Navarra, pues que esta sea la, la referencia. Y, lógicamente, pues tiene acuerdos y, y relaciones estrechas con otras redes, tanto nacionales como internacionales, pero que, bueno, pues he querido destacar la relación eh, de la Navarra Film Commission, lógicamente, con, con su homólogo a nivel estatal, que es la Spain Film Commission. Decía al inicio que tenemos eh, otras eh, herramientas y otros puntos de actividad en el área cine de de Nicdo, como son la Filmoteca de, de Navarra, la programación de la misma a través de la programación de ciclos y sesiones ¿no? con el objetivo de divulgar eh, el conocimiento del, del cine y la a través de la proyección de obras audio audiovisuales hacia la ciudadanía. Eh, como novedad decir que la Filmoteca de Navarra, pues si bien es cierto que su foco principal pues, está en su sede en, en Baráñá, y, pues desde el año pasado y con continuidad en este año 2022 pues se ha promovido eh, pues que sus ciclos se extiendan eh, al resto de la región, ¿no? con eh, programaciones durante todo el año 2021, desde Al-Chasú al hasta Leiza, Corella, eh, Tafalla o Estella. ¿no? Eh, la idea es seguir con esta programación, vertebrando territorio y, y trasladando esta divulgación del conocimiento sobre cine a, a todo el territorio navarro. He nombrado ya Punto de Vista como ese gran referente internacional del festival del cine documental al que os invitaba insisto en que os vuelvo a invitar y que os animéis a asistir. Y paso rápidamente, para no pasarme de tiempo, hacia actividades que vienen eh, a enmarcarse dentro de lo que eh, con el, junto con el departamento hemos denominado eh, la creación digital, atendiendo un poco también a esta nueva estrategia de especialización inteligente, la S4 eh, recién renovada, que dentro del marco del audiovisual pues pone el, el nicho y el foco también en concreto en la animación y en los videojuegos. En esta línea y durante este 2022 se ha establecido una hoja de ruta marcada por el Departamento de Cultura y al que acompañaremos, pues, eh, en, sobre todo en estos tres hitos que he querido destacar para el conocimiento de todos los asistentes, en el que destaco pues, eh, un evento internacional que nace eh, por primer año y que se celebrará aquí en la sede de Baluarte en junio, del, del 27 al 29 de junio, que pondrá el foco ¿no? en conectar pues, el arte, tecnología en nuevo, en, y nuevos modelos de financiación, ¿no? y cómo trasladar nuevos modelos de financiación a la industria de la animación y los contenidos digitales, pero eh, también con el foco en la, en la tecnología y la innovación, que lo cre creemos que son pilares fundamentales para, para el impulso del sector. Eh, una presencia con la idea del apoyo al, al sector de la animación en la gran referencia en cuanto a festivales en esta materia, como el Festival de Annecy y con presentación de proyectos eh, propios navarros en el entorno el, en del, del Industry Forum, y por último, en octubre-noviembre, bueno, pues dar continuidad a esas primeras jornadas que se iniciaron el año pasado eh, sobre videojuegos y creación digital en Navarra, bueno, pues para animar, dinamizar y, y dar apoyo al sector, que al final es uno de los objetivos de la actividad de, de NICDO en esta materia. Y ajustándome a los tiempos, pues sin más, daros las gracias por la atención, mi Gracias, Paula. Muchísimas gracias, Escabritasco. Me alegro eh, de que hayas estado hoy aquí con nosotros. Además, como consejero de MITLO, pues me hace ilusión también que, que expongas la actividad de esta sociedad pública y que, como bien has dicho, pues tan importante y tan eh, o tan relevante está haciendo para el desarrollo territorial de, de nuestra comunidad. Eh, y sin duda la Filcomisión. Eh, y, y los eventos eh, que, como dices, animar también desde Oiro Navarra que acudan al Festival Punto de Vista la semana que viene y obviamente que se apunten las fechas de Next Lab y el resto de eventos que se están organizando ya para, para este año y otros que se está trabajando y que, y que más adelante se podrán dar a conocer. Ahora paso la palabra a Arturo Cisneros, gerente del CLACNA, que es audiovisual de Navarra, que nos contará un poquito lo que es el, eh, bueno, pues el papel de este agente aglutinador de, la, de las empresas y del sector y cuando quieras Arturo pues eh, adelante Muchas gracias Sergio, bueno gracias a todos la verdad es que bueno, es una maravilla, es como muy ilusionante ver condensadas y en una misma sesión pues todos los apoyos que hay tanto de Europa como de, de la región ¿no? y la apuesta decidida por, por nuestra industria. Entonces, bueno, yo brevísimamente el, os cuento, el, el, yo represento, bueno, soy el gerente del clúster Audiovisual de Navarra, puedes pasar, pasar porfa, el... El, el, un clúster es una, es una asociación sin ánimo de lucro donde convergen todas las empresas, e empresas privadas, e instituciones públicas que están involucradas en el desarrollo de, un, de, de la cadena de valor de un, de un sector industrial, ¿no? en este caso la industria audiovisual. En el clúster tenemos centros de formación, están las universidades asociadas, luego hay despachos de abogados, que ayudan en los procesos de preproducción, está el tejido productivo con las productoras, las empresas de servicios y luego es los agentes que permiten que el talento de nuestros creadores pues acabe colocado en el mercado, ¿no? a través de procesos de distribución, exhibición, etc. Y todo ello siempre teniendo muy en cuenta eh, la visión del I+. Del de no solo tecnológico, sino también en procesos y, eh, y la innovación social, etcétera, ¿no? Y con un nuevo nicho de mercado que estamos trabajando mucho, especialmente desde Navarra, que es el turismo de cine, ¿no? Como nueva ventana de explotación del presente y el futuro de la, de la cultura audiovisual, ¿no? Pasa, por favor. El clúster nació en 2017, impulsado precisamente por NICDO, bueno, por gobierno de Navarra a través de NICDO, a, que se puso en contacto con la Asociación de Productores. Comenzamos siendo cinco socios y hoy en 2021 eh, cerramos el ejercicio siendo ya 45 socios y habiendo completado todos los eslabones de la cadena de valor. ¿no? Lo que de alguna manera demuestra también cómo esa llamada m, de lo público a lo privado diciendo a señores, organícense, eh, que, vamos a, a, que perseguimos posiciones de liderazgo eh, europeo en la industria audiovisual desde Navarra, pues bueno, el, el sector eh, está respondiendo. ¿no? Seguimos, por favor. Te... O sea, una de las labores eh, más importantes que desempeña el clúster audiovisual es la interlocución múltiple con, con Gobierno de Navarra. ¿no? Ahí podéis ver los diferentes departamentos de gobiernos con los que tenemos conversaciones abiertas, en unos casos hay proyectos, en otros casos son asesorías, o simplemente eh, conversaciones que ayudan a eh, que la administración pública, Gobierno de Navarra, pues pueda entender... Eh, qué modificaciones normativas eh, se, deben, se deben abordar para favorecer el crecimiento del tejido o cuáles son las tendencias, las necesidades, las prioridades. ¿no? Entonces, el, se trabaja de manera muy alineada. Es, yo creo que somos también... <ríe> Somos eh, un, un ejemplo a seguir, según nos dicen en otros foros estatales, ¿no? donde la alineación público-privada no, eh, cuesta más de establecer y bueno, eso es uno de los grandes logros del, del, del clúster audiovisual, ¿no? Continúa, por favor. El, internamente nos trabajamos con mesas técnicas que responden pues, a intereses concretos de eslabones de la cadena de valor de subsectores. Eh, la mesa de la animación trabaja de la mano con la Dirección General de Cultura eh, y con el desarrollo económico pues eh, para modificaciones normativas, ayudas, etc. Lo mismo con los, con los videojuegos, que es una, una mesa que abrimos el año pasado. Ah, el observatorio del incentivo fiscal, ¿no? donde todos los años eh, eh, nos reunimos directamente con, con la consejera de Hacienda, con los directores generales, con los técnicos para ir mejorando, analizando y mejorando la, la herramienta o la mesa de la producción local, ¿no? desde donde el tejido local, junto con, en este caso, Navarra Televisión, que es el operador eh, o, el, o el exhibidor más importante, pues ahí también, eh, desde ahí, se diseñan los nuevos pasos para hacer crecer al tejido local, o NAYA, ¿no? este acrónimo eh, que funciona también en Euskera y que significa Navarra Hubs de Innovación Audiovisual, no desde donde en el clúster y con los departamentos de gobierno involucrados en, en temas de I D, se diseñan las iniciativas para eh, bueno, pues que el, el, el I D esté presente en el crecimiento ordenado de, de la industria navarra. ¿no? Seguimos. Voy rapidico. El, el plan de formación ha sido, fue uno de los primeros grandes proyectos que surgió desde el clúster, sentando en una mesa administraciones públicas, centros de formación públicos privados, regalada o no regalada, y desde ahí se identificaron las necesidades formativas y, ahí está, y estamos constantemente desplegando, desplegando acciones formativas desde mesas redondas, jornadas, talleres... Uh, incluso asesorando al Gobierno de Navarra, a la Dirección General de Formación Profesional, para lanzar nuevos grados de formación profesional que atiendan esas necesidades formativas eh, que el crecimiento de la industria está, está requiriendo. ¿no? Seguimos. El Navarra Film Industry también, un proyecto del que debemos estar muy orgullosos, tanto el gobierno de Navarra como Nicto, como ha comentado Paula, ¿no? como nosotros, porque bueno eh, después de conversaciones y debates y, y, y bueno mucha generosidad, mucha generosidad entre el sector público y el sector privado, pues se logra eh, que todas, todo, o sea, todo el, el talento, los recursos, las ayudas las acciones formativas, etcétera, estén bajo un único paraguas que es nuestra ventana, nuestra ventana al mundo. ¿no? Seguimos. Eh, en el clúster también trabajamos la internacionalización de, pues, de nuestro tejido productivo, uh, tratando de alcanzar acuerdos con otras regiones internacionales pues, que nos ayuden ¿no? a... Bueno, a mejorar el posicionamiento europeo de nuestro sector. Estamos ya casi finalizando las conversaciones para alcanzar un acuerdo muy interesante con la región belga de Balonia, pero no es el único. Y ahí trabajamos con, bueno, con, con el equipo de Sergio de Acción Exterior y también con el equipo del Plan de Internacionalización de Navarra. Seguimos. Al... Otro de los objetivos de, del clúster es asistir a eventos no nacionales e internacionales desde donde visibilizar pues tanto el territorio y especialmente eh, nuestro tejido productivo, los proyectos en desarrollo y también identificar oportunidades para alcanzar acuerdos de colaboración, de coproducción o de coinversión. ¿no? Avanzamos al... También en el ADN del clúster está eh, estimular la colaboración, aquí se ha hablado mucho y se habla cada vez más de que hay que colaborar, somos pequeñitos, tenemos que juntarnos para tener capacidad de abordar proyectos más, más ambiciosos. Los encuentros sectoriales de, que organizamos de la mano de NAPAR, la Asociación de Productores Audiovisuales de Navarra, ah, están teniendo mucho éxito. Uh, y entonces el, logramos, por ejemplo, eh, que viniese la dirección general del grupo EITB a, contar, a compartir su estrategia de desarrollo, o ejecutivos de Trio 2 Bank, a, a, a, también a hablarnos de banca ética y de cómo gestionar recursos financieros desde una, desde una perspectiva también social, uh, bueno, encuentros con editores, hablamos de videojuegos, etcétera, seguimos. Y luego la red CAU, ¿no? Atendiendo eso a la importancia de, de crear redes, desde Navarra eh, impulsamos y presidimos la Red Española de Clusters Audiovisuales, que es ahora mismo la, la organización empresarial audiovisual más grande de, de España, ¿no? con más de 300 empresas asociadas, y que nos permite tener interlocución, como estamos teniendo ahora mismo en este mismo momento, pero en otra sala, con la Dirección General del ICAA, con Radio Televisión Española, la COE, etcétera también para, de alguna manera, proteger y posicionarnos en esa llegada de fondos europeos para que no pues también las comunidades eh, periféricas eh, no, nos quedemos, no nos quedemos atrás. ¿no? Avanzamos, El, sí, por, otra por favor. El reto de este año, además eh, del plan estratégico y de gestión de este año, ha sido alinearnos con la, con la estrategia de especialización inteligente, antes S3, ahora S4, ¿no? Eh, y con los siete planes de gobierno relacionados. Entonces, todas las acciones que el clúster está ya desarrollando durante este ejercicio están alineadas eh, perfectamente con todos los planes de desarrollo económico que, que ahí podéis, que está, ahí están anunciados. Seguimos. El, los objetivos generales de, del trabajo asociativo que, que, y de. Y de y de alineación público-privada que se está llevando a cabo en el, en el seno del clúster, pues es, es fortalecer el, el tejido productivo local, mejorar el posicionamiento de nuestro territorio para la atracción de rodajes y de grandes operadores y de actividad. Y luego prestando además especial atención, como se ha dicho, al nicho de la animación digital y, y los videojuegos, que es además también una de las apuestas de, de la Dirección General de Cultura del Gobierno en general y de la que estamos muy, muy orgullosos. Avanzamos. El, esta estrategia digamos que se vigila o se dirige o se desarrolla también con un grupo de trabajo mixto, público-privado compuesto eh, por el clúster, la Asociación de Productores, la Dirección General de Cultura, NICDO y la Dirección General de Proyectos Estratégicos, seguimos, ah, y las líneas de trabajo fundamentales de, que estamos desarrollando en este ejercicio, pues como se ha dicho que tienen, están alineadas con los objetivos, evidentemente que este, de, tenemos que seguir trabajando para fortalecer el tejido empresarial y estimular alianzas entre empresas que nos permitan crecer. Seguimos eh, ofreciendo... Seguimos ofreciendo el territorio para poder captar a grandes operadores que de la mano de nuestro tejido local pues nos hagan crecer, eh, desarrollando la industria de la animación digital y de los videojuegos, también eh, teniendo en cuenta que de nuestro negocio es muy importante eh, la promoción del valor del paisaje y de nuestra cultura y atendiendo también a la transversalidad, temas de formación, marketing, turismo, etcétera. Así que también a vuestra disposición, la página web del clúster, nos podéis localizar para asesoraros en las materias que consideréis oportuna. Así que muchas gracias a todos y todas. Muchas, muchas gracias, que Casco Arturo, a ti por estar también hoy con nosotros y... Y además teniendo en cuenta que estáis también reunidos en paralelo, ¿no? que es un día bastante intenso, así que te agradezco también el esfuerzo que has hecho y, bueno, y resaltar o reforzar el mensaje de Arturo de la actividad del Clafna A nosotros en Acción Exterior nos consta, eh, venimos colaborando. Eh, aparte con encuentros NEXT para Ciudadanía Navarra en el Exterior, eh, que hicimos hace poco el en 30 Navidad 1. También eh, forman parte de la red europea de los clusters, eh, es la plataforma europea de clusters en los que son bastante activos también. Y, y nada, pues de aquí felicitar porque el sector. Eh, el privado, público-privado eh, con el CLAFNA pues, lo tiene mucho más fácil ¿no? y, y ese, van creciendo poco a poco y llegando a acuerdos que, que son muy beneficios para el territorio. Ahora si os parece abrimos un turno de preguntas creo que, creo que hay alguna en el chat creo que eh, Igor o nuestros compañeros de Bruselas nos pueden ¿no? eh, buenas sí, Sí, correcto, Sergio. Eh, en concreto, bueno, tenemos una serie de preguntas. Eh, la primera de ellas eh, nos la formula eh, Enrique eh, y yo creo que es una pregunta eh, que puede ir dirigida tanto a Peter como a Julio. Eh, se refiere a, dentro del programa media, en el área business, eh, había una línea de Innovation Tools and Business Models. La pregunta sería, eh, ¿qué tipo de iniciativas se apoyan? En, en esa línea. Eh, ¿Podríais dar algún ejemplo? Hola, eh, no sé si George si quieres eh, contestar a esta pregunta desde la central de Bruselas y si no, yo estoy encantado de hacerlo. Oh, please go on, Peter. Por favor, adelante, Peter. Pues, eh, en esta en esta portada de lo que se está buscando, como ha apuntado ligeramente Giorgio, son herramientas y nuevos modelos de negocio que permiten escalar hacia arriba lo que es fundamentalmente la visibilidad y la distribución de obras de creación independiente europea. ¿no? Entonces, eh, también como hemos entendido de que uno de los dos retos eh, más grandes para la industria en este momento en el que estamos es la digitalización, lo que, lógicamente, aquí se busca son mmm, todo tipo de iniciativas que pueden eh, ir más allá de lo analógico, pero sin excluir lo analógico, ¿no? Entonces, en primer lugar, facilitar financiación, producción, y ahí uh, yo creo que el secreto estará en agrupar Instituciones públicas con empresas privadas, crear consorcios que tengan un alcance geográfico de mínimo cinco países en acciones que pueden escalar hacia arriba mediante... No sé si es mi ordenador o ha habido algún problema de, de, de conexión. En cualquier caso, si, si hay algún, si, si podemos, si necesita una, una ampliación de la pregunta, nos puede contactar por correo y le enviaremos, eh, el de todos, vale. Le enviaremos el, eh, una respuesta más eh, elaborada por correo, si os parece. Correcto. Teníamos también una, una segunda pregunta. De, de otra persona de la audiencia, de Martín, que eh, explicaba su, su caso especial en el sentido de que era de Pamplona, pero vive en Londres con una, con una pequeña productora, Kaiku Productions. Eh, su pregunta eh, sería, ¿podría acceder a las ayudas media con una empresa filial en, en Pamplona? Eh, esa creo que igual la podías contestar tú, Sergio. Ah. Eh... <coughs> Si, eh, si es navarro, si es una persona navarra residente en el exterior, eh, si es una ciudadanía navarra en el exterior, tenemos la, eh, bueno, no me ha dado tiempo a explicarlo porque he ido muy rápido en el plan de acción exterior, solo me he centrado en Navarra en Europa, que es uno de los ejes, pero tenemos otro eje que es eh, el eje 2 navarra transfronteriza y el eje 3 es Navarra en el mundo, en el que tenemos la estrategia para la relación con la ciudadanía navarra en el exterior. Eh, tenemos una oficina de atención que es next eh, next.navarra.es y podemos atender las consultas de aquellas eh, personas de Navarra que viven fuera de Navarra y canalizarla hacia los distintos departamentos o los distintos eh, servicios que se puedan ofrecer. Entonces, lo que sí que le invitaría es que si se trata de una persona que, de Navarra que reside fuera, como parece el caso, de Londres, si quiere que hagamos la consulta, pues tanto a, en este caso creo que es emprendimiento, ¿no? Has dicho sobre la creación de una filial en, en Navarra, pues podríamos eh, consultarlo internamente tanto con CEIN como el resto de servicios y poder darle una respuesta un poco más elaborada eh, eh, con, para poder hacerla, eh, bueno, pues más detallada. Entonces lo que les recomendaría es que nos contactase a next.navarra.es y desde esa oficina le podríamos canalizar la consulta. Perfecto. Eh, ¿Tenemos eh, alguna pregunta más? Y por aquí también figura una pregunta en inglés de Beatriz Martínez, eh, que yo creo que sería para Julio. Eh, good morning. I have one question regarding Creative Europe Program. Buenos días, tengo una pregunta con relación al programa Creative Europe Media. ¿Colabora con jóvenes europeos? Quizá Julio puede responder. Sí, sí, sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, las actividades del programa están abiertas a cualquier persona que esté implicada o vinculada con el sector audiovisual, con el mundo audiovisual. Obviamente, hay otros programas de la Unión Europea, en particular del DG de la DG Cultura y Educación, que da más oportunidades para recientes graduados o graduadas. Estoy pensando en el programa Erasmus, por ejemplo, que proporciona una línea muy fuerte en formación profesional de estudiantes y que incluye a graduados y graduadas recientes. Son programas que definitivamente son más relevantes en relación a la, eh, adquirir competencias y habilidades. Pero, habiendo dicho esto, no hay ningún tipo de constreñimiento en la elegibilidad de cualquier participante. Y hay proyectos que Creative Europe... Eh, va a financiar que sean de personas recientemente graduadas o licenciadas. Sí que tendrá que ser un proyecto relevante. Por eso es importante comprobar y leer las reglas y criterios de eh, cada apartado. En todo caso, con relación a los diferentes clusters, cuando se trata de desarrollar capacidades Bueno, pues eso no es un grupo, digamos, muy específico ahí, pero sería elegible. Much, Muchísimas gracias, Giorgio. Muy bien, pues ahora nos hemos pasado ya seis minutos de la hora, así que sin más, creo que podemos ya clausurar la sesión pendientes, pero que, que las responderemos, yo creo que ya offline, con lo cual, eh, Sergio, te paso la palabra. Vale, pues perfecto. Eh, gracias, Igor. Eh, bueno, no me voy a extender mucho en, en, la, en la clausura, simplemente agradecer de nuevo a las personas ponentes por su tiempo, por su dedicación y por el contenido de las presentaciones. También a las personas asistentes. La verdad es que es un lujo que cada vez que se organizan este tipo de jornadas, creo que tengo a punto aquí 57 espectadores. O sea, que estemos en eh, Navarra o, o bueno que las personas que han acudido pues entiendan de interés y, y puedan beneficiarse de este tipo de, de información, de formación. Como comentaba al principio, desde la acción exterior lo que queremos es acercar Europa a Navarra y que Navarra esté cada vez más presente en Europa. Creemos que la línea de acción de Navarra en Europa organizar este tipo de eventos desde la delegación de Bruselas eh, ayuda o facilita a que se comprenda, a que se entienda cada vez mejor eh, cómo funciona el marco financiero plurianual, cómo funciona la comisión y sus diferentes agencias ejecutivas, en este caso con la, la oficina media de Spain, o cómo eh, son los apoyos los servicios que en Europa existen para la ciudadanía navarra, y por lo tanto, eh, incidir en que continuaremos realizando este tipo de formaciones, este tipo de acercamientos de Europa a Navarra. Eh, agradeceros eh, vuestra participación, indicaros, como os he dicho al principio, que las, las presentaciones, el vídeo y las consultas os las enviaremos por, por email en los correos que tenemos registrados, y animaros a participar y acercaros pues tanto a la Administración, tanto al Gobierno de Navarra como a las instituciones europeas, como a la ANICDO y a CLACNA, la Navarra Film Commission, eh, para eh, cualquier duda al respecto, colaboración o el impulso de la industria audiovisual de Navarra, que es en definitiva por lo que trabajamos todos eh, con nuestra hoja de ruta, con la S4, la Estrategia de Especialización Inteligente y lo que queremos es desarrollar territorio en, eh, de manera inteligente, de manera eh, pues, ordenada, Estratégica y eh, mirando a Europa como no lo podemos hacer de otra manera. Eh, lo dejo aquí, agradeceros, espero que tengáis un buen fin de semana, espero que, eh, que disfrutéis eh, o que descanséis y muchísimas gracias, es que casco. Muchas gracias.